Después de leer y disfrutar tu libro, yo concluiría de que la Constitución actual es un ejemplo para el mundo, realmente. ¿Estarías de acuerdo? Yo creo que es una Constitución auténtica, sí, ¿no? un auténtico acuerdo social. ¿no? Y, y por eso creo yo que tiene eh, trascendencia esta Constitución que prácticamente, o sea, perfectamente puede ser una um, guía, una orientación, puede ser un claro una, un indicativo para um, el resto del mundo, ¿no? así es, así es. Y creo que inclusive es, está siendo eh, nosotros aquí en Ecuador no tenemos conciencia, pero eh, sabemos que en Europa, en Estados Unidos en, eh, y en otros continentes eh, saben de esta Constitución, inclusive muchos ya los le, están ya estudiando, están de cerca. la están, están observando eh, y están además observando cómo esa Constitución puede traducirse en estilos mmm, políticos y en manejos políticos y en gestiones públicas que… Mmm, digamos que, que resuelven, resuelven problemas, los problemas, claro. De la ciudadanía, muy importante. Claro, porque eh, efectivamente esta constitución está eh, es, digamos, de línea lo que es. es el Estado que buscamos eh, de ahí para adelante, es lo que hagamos los seres humanos, sí. las decisiones que tomamos tomemos, inspirados en eso, orientados en eso, ¿no? Eh, guiados en eso y obligados por lo que dice la Constitución, ¿no? el asumir, eh, digamos, una obligación ciudadana de, de entender que eh, eso es lo que queremos ser como sociedad, entonces nos ayuda mucho para saber hacia dónde vamos. ¿no? Y en esta conversación ha sido sumamente interesante. También ha sido personalmente un aprendizaje y estoy seguro que para nuestros eh, estudiantes, participantes, tanto mujeres como hombres, de este nuevo curso eh, les va a encantar. Te agradecemos por tu tiempo, Gina. A mí me alegra muchísimo que esté justamente eh, eh, haciéndose un uso... Eh, ampliado de, claro. de, de, de esto. ¿no? Okay. Y es un curso que no solamente se uh -huh. va a ofrecer a todo servidor público en el uh -huh. Ecuador, sino a cualquier ciudadano uh -huh. que viva en Ecuador, nacional o extranjero, uh -huh. y después irá saliendo al mundo también, uh -huh. porque lo piden desde otros países como México, Argentina, uh -huh. Venezuela también, Uruguay, así que un curso que saldrá. Yeah. De nuestra qué chévere, qué buena Gracias. cosa oye, Gracias. realmente muy interesante, muy interesante.